Cuando sí. miras mejor en es este ver, que en el otro. Que, yo creo que sí, que puede ser. <risa> ay, ay, ay. Ahora, yo creo, espero que le vaya, nos vaya mejor a todos claro. como país. Claro. Y que nos vaya mejor de acuerdo a las medidas que tomemos, con un propósito de solución. Y quiero entonces, eh, simplemente, hacer una especie de, de, de aclaración y recordación Siempre estuve de, en desacuerdo con muchas medidas que tomaba el gobierno durante la pandemia, no por desconocer que no existiera, sino por lo, cómo usaban la pandemia para fines políticos. Y qué pena que se haya desplegado tanto dinero ¿eh? y que hoy tengamos nosotros de forma, de forma evidente lo de proporcional que resulta las estadísticas a lo que se estuvo haciendo durante los momentos que estuvimos en confinamiento. Creo que el confinamiento debió de servir para que hoy tuviéramos aún COVID, pero con reducida incidencia en el país. Y pareciera que estamos entrando como si estuviéramos en marzo. Y es porque este enemigo, como he dicho, es de diferentes formas y se manifiesta de diferentes, eh, en diferentes momentos. Es por ello que yo mencionaba esta mañana un concepto de una confianza falsa cuando nos hacemos la idea de que reuniéndonos con uno que creemos está sano, aún así estamos siendo víctima o pudiéramos ser víctima de ese virus. ¿Por qué? Porque cada quien durante los, el día ya estamos teniendo relación en distintas actividades laborales, yendo al supermercado, yendo al banco, yendo allí, yendo allá. Y luego cuando encontramos un momento de encuentro, también la otra persona, desconocemos o él entiende que está sano pero no ha evaluado en los lugares que estuvo y en la forma que se comportó para garantizarse a sí mismo la salud y garantizarla a los relacionados y en este caso a los familiares porque el tema empieza así individualmente somos la vacuna individualmente tendremos o la vacuna preventiva porque no existe vacuna y eso es lo que ha creado esta desescalada de una forma eh, inusual no ha sorprendido porque la verdad es que yo creí y entendía que los lugares de venta de bebidas alcohólicas estaban cerrados todavía aunque vaya en desmedro de su economía creo que que es evidente que no tienen el control de las personas, ni tienen el protocolo para compartir. Lo demuestra Jarabacoa, lo demuestra San Francisco, lo demuestra el gran Santo Domingo. Y en Santo Domingo Oeste, este, que es la mayor concentración de personas en el área de, de Malecón o de la capital, eso fue... De, eso fue es decir, no sé cómo calificarlo. Santiago, desde el sábado, está en un proceso de intervención por salud pública y el Estado dominicano. Y ojalá, como he dicho al inicio, que se encuentren medidas que verdaderamente nos conduzcan a tener un verdadero control y que la sociedad tenga, así como tenemos nosotros la identificación cada día, cada día a las 10 de la mañana por parte de Salud Pública, de cuáles casos han salido, producto de qué. Bueno, lo que pasa es que el Estado ahora está haciendo las pruebas. Y en la medida que va haciendo las pruebas, que debimos hacerlas desde el principio, masivamente pudimos haberla colocado la población infectada en lugares de, de de trabajar por la salubridad de ese sector. Ahora es general. Entonces se están haciendo pruebas masivas con lo que pasó en Santiago y obviamente que eso va a identificar verdaderamente más. ¿Por qué? Porque el virus tiene formas y tonalidades de aparecer. En un caso hay personas que son asintomáticas que no presentan ningún síntoma y lo poseen, pero son muy propagadores, porque pasan desapercibido en el otro que comparte. Y ese otro que quizás tenga una situación de inmunidad un poco precaria, no advierta quién y cómo se infectó. Y eso trae consecuencias, y es producto de la no conciencia racional del COVID. Por eso lo he llamado y he acuñado la idea de un falso, de una falsa confianza en el COVID, porque a ciencia cierta no lo conocemos. Esperamos, en otro orden, que en definitiva el nuevo gobierno, junto al que es saliente, pueda inteligir, para lo que se espera en esta semana, un verdadero plan de lucha contra el COVID y es una preocupación una verdadera preocupación y que se haga tendente a que al finalizar el Estado se comporte como un verdadero Estado y que entregue la antorcha a Luis Abinader para que éste le dé continuidad y esperamos que a pesar de su de, su nueva, de una nueva forma de hacer política gubernamental, Luis Abinader ya está, dando vis, eh, vis, eh, está dejando ver que tiene interés en ser diferente. Y bueno, decía ya, ya David, ¿cómo Bukele? Uh -huh. Nayib Bukele. Nayib Bukele en Guatemala. El Salvador. Salvador. En El Salvador. Como joven y un tuitero ferveciente ¿verdad? Enfervesciente. Luis Abinader ya a través de Twitter ha hecho mención de su gabinete oficialmente, ha estado nombrando prácticamente por Twitter y quizás sea una forma diferente de iniciar su gobierno y que esto le sirva quizás para bajar un poquito las especulaciones y listas que están trayendo más que confusión, tormento, incluyendo a quienes hoy son servidores públicos. A ellos le corresponde tener la astucia de no producir incertidumbre, desasosiego en el ciudadano que ocupa hoy puestos y cargos, porque incluso le hago el llamado para que también tengan cuidado los, las comisiones que están visitando instituciones. Porque ahí pan del cúnico, como dice el Chapulín Colorado. Y hay que ser prudente. No se pueden ver arrogantes ni se pueden ver que se está sustituyendo un grupo por otro. Esa no es la política. Además, el Estado posee leyes que garantizan la estabilidad laboral en cualquier institución del Estado sin que cada vez que se cambien las autoridades, se cambien también una cantidad de personas que poseen la experiencia para dirigir los cargos, para desarrollar las actividades en cada institución. Si no se toma en cuenta eso, es un tanto inhumano, porque es una condición humana y fundamental la del derecho al trabajo, pero hacerlo con conciencia de que se está mandando un mensaje de terror a quienes han permanecido ciertamente por mucho tiempo en los cargos, pero hay que garantizar a aquellos que son verdaderamente técnicos y que el Estado le ha, garantiz le ha invertido para que estén en las posiciones. M Espero que haya un poquito de respeto en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Francis. Vamos entonces en este momento a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente a través del mismo. Así mismo es, Ángel.